Aplicaban bien. Sí, le aplicaban. ¿no? <risa> Pero y jugaban mejor, fíjate. Yo no sé si ahora estos le aplicarán otras cosas, ¿no? ¿Los de ahora? Sí. Sí, ¿no? Eh, anoche vine yo en el avión de las 11 que llega aquí a las 12 de la noche. Venían los Agredo y venía el Chupito, los tres. Parece que entren hasta viernes y luego se van a Faltacruz. ¿Quién es el Chupito? Ahí está ese, no lo tengo. El delantero. Ay, ay, ay. Ábrico. Mm. Pero no no lo acusan por de esto y de lo otro, sí. de que el hombre le habría gustado, qué sé yo. Pero hasta ahora no le han probado. En cambio, a otros sí les han sacado fotos en discoteca y en todo. Lo que pasa es que parece que este chico, si es que le mete, es más discreto. Claro. A mí no me contan si le mete o no, ¿no? Me acuerdo jugadores del Tigre, ¿no? Que ustedes mostraron después de un partido de Libertadores o de Sudamericana. Los del Bolívar. Eh, del Bolívar. Que, son Perdón. los que generalmente aparecen en todo este tipo de cosas. En unas tremendas discotecas. sí. Bien, la pasan bien. La pasan bien. El tema es que eh, para algunos no les agrada, pero hay mucha gente que dice que están en su tiempo libre y pueden dedicarse al ocio o a los copetines, a lo que quieran. Depende como usted lo vea. Pero hay algunos que son recurrentes, que siempre están. Es más, termina el partido y van rajando para Santa Cruz. <risa> claro, que es más el ocio que el deporte, digamos. Sí, el futbolista entrena dos horas al día. ¿Dos, y ¿Dos media. horas? Dos horas, entrena en la mañana. ¿Y si, un, ¿Y si un entrenador se anima, digamos, a decir, bueno, vamos a entrenar como un equipo de afuera, en dos turnos, sí. en la mañana y en la tarde, que ¿Lo, lo rajan? Lo rajan, lo votan. ¿Le, hacen, en los Le hacen la camarilla a los jugadores? Le la camarilla, Pero bueno, eh, ya varios han intentado hacerlo y se han terminado yendo. Vamos con los incidentes del partido entre Oriente Petrolero. Antes del partido. Antes del partido, Antes ¿ya? al partido. Vamos a ir al partido. Vamos a ver, señoras y señores, lo que ocurrió en la ciudad de Trinidad. Mamoré, que hacía su debut como equipo de primera división. ¿no? Qué, lindo. Qué lindo. Un marco impresionante de público. Y lo invitaron a Oriente Petrolero, tú sabes. A entrenar, para entrenar, básicamente. Sí, un, partido, un partido de entrenamiento. Mirá el, mira el marco, llenito, impresionante. impresionante la Hay galería. Dos, dos, dos tribunas, la, la de preferencia y la de general, por decirlo de alguna manera. Así está allí... Sánchez con, con Reinaldo, el cabezón, que es el técnico. Ahora, el equipo o... veniano eh, desnudó las deficiencias defensivas que tiene el cuadro de Oriente Petrolero, ¿no? Oriente que venía de entrenar, diríamos, en Chile, ¿no? En Entonces Chile. estaba como más calientito, diríamos, con más ritmo. Ahí está la falta, fíjate, dentro del área, que el hábito corre. Y lo y que es Sotelo, es que le comete la falta al delantero del equipo veniano. Y ahí está. La pena máxima. El arquero pateó. Sí, sí, y convirtió. Ah, tremendo. Adivinó el, el arquero orientista, sí. pero no alcanzó. Ese es un arquero que, que estuvo en la segunda división, que es un arquero que ha venido subiendo con equipos a primera. Ahora, yo creo que la gente de Mamor es generosa. Le ha hecho un contrato para que juegue en primera división. Ah, bueno. Porque podrá patear buenos penales, pero después, es atajando la cosa, para un nivel de, de qué sé yo, de torneo de Simón Bolívar, puede que alcance. Pero después, un fútbol más competitivo no es un arquero. Dice que tiene mucha, lo valora mucho en el vestuario. Sí, pero yo no quiero que, que sirva el tipo para que ataje, no, no para que, sino para que vuele de palo a palo, como se decía antes. ¿Eh? Un palo a palo Ahora, sin ser muy exitista ni nada Después de, de ver Los otros equipos de la liga A Libertad, Grama, Moret ¿Deben preocuparse o no? O por lo de menos local, no confiar. Disculpe, De local va a ser muy complicado Porque es un equipo que tiene mucho Que tiene que yo, presión arriba, que marca Entonces va a ser bastante difícil Y con equipos Defensivamente lentos Es que ahí va a aprovechar La, la condición de local, ¿no? Porque es un equipo que, que va, te va a marcar, te va a presionar, te, te, no te va a dejar tener el control de la pelota. Mira, esa es una falta tonta, estúpida, ¿eh? Que se genera allí. Es sótelo y el árbitro no, no mete la mano al bolsillo. Después hay otra. La gente de Oriente se quejó del, del arbitraje, pero el arbitraje, si es malo, se equivoca generalmente para los dos lados. Ah... ...allí van a cobrar la falta... ...y... ...después van a ver un par de, de un, un expulsado... ...Luis Gutiérrez... ...ya... ...es un exceso... ...verbal que, que el árbitro entiende... ...que le habrá dicho ¿no?... ...que lo sacó de sus casillas al juez... ...y terminó expulsándolo... ...yo creo que la gente fue a ver Oriente Petrolero... ...como un equipo... ...que se supone que tiene aspiraciones... ...de poder lograr... ...un campeonato... Pero con el equipo que tiene y con lo que vi jugar yo ayer no creo que le alcance. No, otra vez el fútbol cruceño otra vez. en la es que no invierte, parte de la. No invierte en un mango. ¿eh? Ahí va, va Gutiérrez, y le dice de todo el árbitro. ¿eh? Van y le dicen, lo agreden. Entonces, ¿qué hace el árbitro? Lo expulsa. Uh -huh. Y lo expulsa. ¿Por qué? Porque es un juego muy lento también. Ese es uno de los, de los problemas que tiene la defensa de Oriente la gente dice que no está caire y caire que es será pasarela o qué sé yo cuál es el mejor central ahorita del mundo no es no es el jugador que te va a servir digamos para cuando te mira cómo te agarran en velocidad te agarran en velocidad y ¡pum! te tocan te apremian te doblegan entonces ahí los volantes centrales tienen una una labor fundamental y si estos no no pueden cubrir los espacios, se provoca todo esto. Mirá el fervor que hace que hay en Trinidad. Ojalá Dios quiera que este fervor se mantenga todo el año. ¿no? ¿Y los buenos resultados por para supuesto. el caso de Libertad Grama-More? Ganando de local y pueden aspirar a, a un par de... Que por lo menos es una subamericana. ¿no? Y, y yo creo que en Santa Cruz le deben ganar a Real con este equipo. A o sea, Real, yo creo que a Real le ganan de ida y de vuelta, con lo que vi yo. Uh -huh. Bueno, Royal Pari es otro de los rivales en Santa Cruz. Royal Pari podrá tener, podrá tener un déficit de hinchada, pero futbolísticamente yo lo estoy viendo que está medio armadito. No lo he visto jugar todavía. Hay que ver, ¿no? Pero aquí en Santa Cruz los tres puntos y los tienen que sacar, por por supuesto, con, con Real Santa Cruz, que creo que es el más débil, ¿no?, de los equipos cruceños. Sí, ahora... Fíjate, la gran... Fíjate el arquero, ¿no? sí. Fíjate este es el arquero el gol que le hace el chico de afuera. O sea, no, no hay... Eh, claro, no es de una, que, una que gran destreza, digamos, ¿no? No, una reacción, viste, que vuele, que vaya allí a buscar la pelota. No, o sea, la mira y ya pasó. ¿La aplaudo o qué hago? ¿no? Claro, más ahí ahí el le robaron una del pelota, defensa. es Álvarez que roba la pelota, le cae el rebote, mirá. O sea, claro, ni saltó, ¿no? Ni saltó. O sea, lo que va para adentro, ¿para qué me caliento? Digo. ¿Eh? Lo que va para afuera, me tiro por si las moscas. Claro. Entonces, ese es el tema. Ahora, Juan, ¿ya hay fecha al final para el arranque sí, del sí, torneo? Sí, sí, la primera semana se inicia un torneo y la segunda inicia el otro. otro. Voy a tratar de entenderlo porque eh, es un torneo seriado, como habíamos dicho, pero que se va a jugar los miércoles. Y sábado y domingo se juega el otro torneo. Uh -huh. O sea, dos en paralelo. Dos en paralelo van a jugar. ¿Eh? Por eso quiero ver cuántos partidos va a hacer del, del seriado, porque el otro ya sabemos la cantidad de fechas que hay. Y cómo es que es la fecha FIFA, porque además a esto les ha, les ha favorecido que eh, las eliminatorias comiencen en septiembre. Podrían empezar en febrero. Mm. Van a comenzar en septiembre. No, tiene es más lo que tiempo, se dice. Va a tener más tiempo. Y más plata va a pagarle al técnico sin hacer mucho. Impresionante. impresionante técnico ya llegó o sigue cuidando a los nietos no sigue cuidando nietos ahí está el penal que tapa el arquero ¿eh? Ferdi Roca lo pierde El minuto 78 eso le pudo haber la ventaja ¿eh? al equipo de perdón el empate a Oriente Petrolero después van a ver qué lento no el partido el los sí señor qué lento el partido no la, el ritmo del juego Cancino sí ¿Eh? Alguien dice que todavía no estaba puesto. Debutó Álvarez, el volante que trajeron de Nacional. Yo hablaba hace un rato con Chamín. Y, y estábamos tratando de ver o sea, qué, qué le puede aportar Álvarez Oriente. Ahorita es un equipo rápido. Él en Potosí, ¿qué es lo que pasa? Él tenía la misión, jugaba por derecha, abría la pelota. Tenía, un, un, tenía dos tipos que te levantaban centro y que las aprovechaba el veterano colombiano allí. ¿eh? Allí se va expulsado el hijo del técnico esto por... en vez de hacerle un favor al club le hacen un daño por calentón por, por, por cualquier cosa, por meter la gamba por hacer, o sea, preocupate de no dañar a tu equipo no porque estos futbolistas no hacen falta allí está, siguen reclamándole uy, tuve que ir hasta la policía claro no, no y después vamos a ver lo que pasó después entonces, eh, ¿qué es lo que hace Álvarez? Álvarez tenía un, un puesto determinado allí es más, los volantes que tenía Nacional que si yo colaboraban para darle una pelota limpia a él si él era la salida en Oriente, me imagino que va a tener más vértigo este equipo entonces, Álvarez, ¿de qué va a jugar? porque lo va a poner a su hijo, a Junior, en esa posición porque para que juegue con Álvarez, él necesita tener dos volantes de marca, que los tiene y que son buenos jugadores. Pero Junior no va a jugar nunca entonces. Y para eso necesita un par de, de tipos habilidosos que vayan por las bandas. ¿Para qué? Para algún goleador que vaya. Dice que lo han contratado ahora un argentino que no, no dio resultado en dependiente petrolero. Pero por eso, son cinco partidos que hay que verlos cómo van. Ya han jugado tres, pero son amistosos. Los amistosos no, no te generan mucho. Entonces hay que ver cuando se inicia el torneo de la división profesional, porque allí eh, Oriente se tiene que dar cuenta qué es lo que pretende y qué es lo que quiere del técnico no La gente está bastante molesta porque entiende que el técnico eh, no, no arma el equipo que ellos quisieran. no Además, ¿cuánto tiempo ya está Platinía al frente de Oriente? Ya está... Un par de años. O sea, convengamos que ya está lo suficientemente estable frente a otros técnicos. Él ha tenido el ¿no? tiempo para armar este equipo. Yendo a la tercera temporada? La tercera temporada, me dice Chavir, ¿Eh? Imagínate. ¿Es de los más estables? De los sí, señor. ¿eh? Porque después los otros los han ido rajando. Los ido pero... rajando. Él tiene mucha amistad con el presidente. Y es por eso que, y bueno, gana 150 mil dólares al año, que no es menos. Y además le da laburo a los hijos ahí en el club. Claro, está de moda esto de los hijos, ¿no? Por ejemplo, Galarza es director deportivo, su hermano trabajaba allí en divisiones menores, o sea, siempre van acomodando los parientes. Bueno, el técnico de la selección boliviana también, ¿no? Trabaja con todos los hermanos, capaz que el nieto ya agarre buena edad y lo puedes poner de que he sido preparador de arquero. Claro, si necesitas patear, nada más, y de repente el chico puede terminar para patear. Claro. Puede terminar estando el nieto como preparador de arquero. Ah, bien. Cada cual que se haga. Pero vamos a lo que pasó después. ¿Te parece? ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Quilombos? Uh, y varios. Bolón que más bonito me decía un amigo. <risa> ¿Eh? Sí. Es al revés. <risa> ¿Ya? Ahí está, fíjate, está la policía con los de Oriente, eh, las hinchadas, la agresión de Oriente a los efectivos policiales. Estos han aprendido la mala maña de los gurcas Y el policía, que te voy a dar, que te voy a dar, ya está. Y vienen los otros de atrás y agreden. Ese es el, el, el tema, yo te digo, nuestra policía es muy pasiva para algunos casos y en otras no tanto. Allí qué corresponde, ¿eh? Metele una lacrimógena y sacalo a todos esos vagos de allí del estadio, ¿eh? Porque además hay agresión en contra de los policías que están deteniendo el paso de ellos que buscaban camorra y pelea con la hinchada. No, ahí hay agresión, hay golpe de, de puntapié, ¿eh? Y, y, y ven que te quiero matar, ¿no? Claro, o sea, querían agredir a los hinchas de Real, de claro. Gran Mamoré. Y la policía armó un cerco. Claro, para dividir a las dos hinchadas. Que es lo que habitualmente se hace, pero con, con personas civilizadas, no con estos incivilizados. Uh -huh. eh, ahí están, ya la policía tiene este video. Entonces me imagino que algo va a pasar, ¿no? tremendo y bueno, fuera sí. del estadio aquí es mira cómo ingresaron mira uh, cómo ingresaron los hinchas de Oriente Petrol al estadio Gran Mamoré ¿Eh? mira no pagan sin pagar nadie llegan y empujan la puerta y sobrepasan a la seguridad física que hay allí ¿Eh? y está se entran sin pagar entrada sin pagar eh. entrada uh -huh. hay mujeres allí que son las porteras que laburan en este tema ellos no empujan empujan empujan terminan tumbando la, la, la, la el cerco y ya está, pasan. Por eso es que se hace aquí en el, aquí en La Paz, se hacen, qué sé yo, eh, se cierra ahí del Parque de los Monos, ¿no? ¿Eh? Sí. Quienes tienen acceso allí y todo el, el perímetro, los que tienen entrada. Porque si se viene una avalancha, es, es, probable, claro, es, claro. es probable que pasen, ¿no? Ya una vez tuvimos una avalancha, pero de salida, en el estadio de Siles, donde murió una persona. Después. La aplastaron a una dama yo, en una copa de verano. Allí está, mire usted, los incidentes. ¿eh? Ah, con todo. Terminaron el partido. Esta es una golpiza que le dan a los hinchas de Oriente. Los hinchas de Oriente están acostumbrados a salir, meter esto, y a lo que se cruza lo patean, qué sé yo, ¿no? Estos son unos vándanos. Se van a calentar conmigo, pero es la verdad. ¿eh? Pero se encontraron con... Les dieron su agüita de palta. Los trinitarios. Los trinitarios son, son tipo de. No No es que te miran, no no son calladitos, van para frente. Mira el de Oriente ese, le, le descargaron la zapatería completa. ¿no? Uh, tremendo. ¿Eh? ¿Qué te parece? Lamentable que un partido amistoso encima tenga que sí. acabar con. No, no, y esto va a terminar peor después cuando juegan partidos en serio, porque ya hay supuestamente, ya los van a esperar para la vendetta, ¿viste cómo son estos? Llenos de cosas. Pero estos son los mismos, ¿ves? O sea, hubo tanta agresión que ya los otros, la camiseta es el trofeo máximo que tiene un hincha, se lo quitaron, lo rompieron. Luego hay una cantidad de, de autos y de denuncias de autos que fueron apedreados por la hinchada de Oriente Petrolero, hasta otras horas de la, de, la, de la noche. Hoy tenemos un informe al mediodía, a la una y media. Eh, bueno, la policía lo salió a buscar, ¿no? Y hay muchos detenidos. Oh, muchos, tremendo. muchos detenidos ahí eh, con este tema, ¿no? Tremendo. Tremendo, ¿no? Y, y, y lo peor es que este es un partido de. reiteramos, de, de entrenamiento, ¿no? Un amistoso. ¿Qué pasará cuando arranque. Una, una sudamericana se juegue en esto, ah, no, ¿no? imagínate. Bien. Y cuando arranquen los torneos Porque ya no hay que decir el torneo Ahora habrá que decir Son los dos. torneos Uno de miércoles y el otro de... No de miércoles el Torneo ¿no? de, de miércoles No, no, de fin, de, de, de media semana Bien uh -huh. Tremendo Siempre en es nuestro país pasó. innovando Sí, sí No, pero se puede innovar de otras maneras ¿no? ah. uh -huh. Bien de, de la gente de Oriente manda un, un parte médico Que lo, lo vamos... Ahorita acaba de salir Un parte médico se lo estoy mandando a, um, al ingeniero chino, japonés, coreano, a ver si fuera tan gentil de poder ponerlo. Ya, el parte médico, dice, de los futbolistas de Oriente Petrolero, Sebastián Álvarez, dice que tiene un proceso infeccioso, región del talón. Con tratamiento antibioterapia. ¿Qué quiere decir? Que tenía un. Seguramente se habrá cortado, no, no lo curaron bien y le, se le metieron algunas bacterias. ¿no? Sí, eso es la sensación que tengo yo, ¿no? Es raro que en un tobillo. Bueno. Yamir Verdecio, trauma directo pierna derecha, dolor del ligamento colateral interno con tratamiento antiinflamatorio. Eso no es nada. Cristian Álvarez, contractura gemelo interno con tratamiento antiinflamatorio ya este no jugó los dos partidos en China jugó un rato de uno de ellos por un, por un problema que venía con, con un dolor Contrastura, pues igual, dolor ¿Ya? después Fran González el 15 de tobillo repos, reposo, crioterapia y vendaje, ese es ese buen jugador de la mitad de la cancha Araín Niño de Guzmán, trauma directo golpe directo en el tendón de esquina seguramente lo, le, le dieron un puntazo Jorge Correa Desgarro isquiotibiales Alta médica y quinesiología Pasa ya a la preparación física Porque este no había jugado Maximiliano Caire Distensión colateral interno, rodillas Se retira el inmovilizador Pasa donde el quinesiólogo Estos viven ahí, ¿viste? en la primería del club Bien uh -huh. Ahora, eso, ¿de estos es cuántos jugan? No hay todavía un, un informe de los hinchas ¿A cuánto le rompieron su...? ¿eh? Claro, eso Todavía no se sabe. No se sabe. Pero bueno, dejemos esto, eh, lo de Oriente Petrolero, tenemos un informe completísimo para hoy, ya mis compañeros están terminando de hacerlo, con todos los vehículos que resultaron dañados. Tremendo. Sí, señores, increíble. Es que están acostumbrados a hacerlo. Claro, eh, afuera del Tawichi es más normal le tiran, pierde, ¿no? Le tiran un cohete a un auto y lo queman. O sea, eso es lo que está pasando allí, después ahí a frente. Eh, vos lo ves en las barras, ¿no? Pierde Oriente petrolero antes era por la Cañoto. mira no quedaba ni un chino en los de pollo. Porque entraban, se lo choreaban. Hacían lo que le daba la gana. Mm. ¿Ya? Bueno, ahí hay algunas ahora, fotos. Ahora, que han ido atacando? Ahora atacan eh, el otro mercado que hay. al frente de la terminal. El el ira, en la Irala, el Abasto. El, no, no, el Abasto está más lejos. No, el... Eh, que ahorita, ahorita no, te lo digo. No, no, no. Hay, hay un mercado allí. Entonces, allí tienden a irse. O sea, ya le han volcado la ramada, por ramada, lado. La, la, la ramada, ramada, sí. sí. Eh, que es la calle La Paraguay, la avenida La Paraguay, Entonces ahí van. Entonces esa gente juega aquí en Oriente ay, cerrar rápido, papito. Porque los vagos estos le meten cinco y se van a agarrar con nosotros. Antes venían para este otro lado, donde los vende pollo, de la Cañoto. Sí. Pero ahora es, un, es una avenida que ha crecido de forma maravillosa. Es un centro eh, culinario importantísimo. Esas, eh, desde la Cañoto partiendo del monumento hasta... La ex terminal de buses, allí en una cantidad de edificios, mm. las empresas de, de, de comida rápida han hecho lo han dejado muy bonito. Entonces ya les cuesta venir para acá porque hay seguridad, porque hay unos trecos Entonces le han brincado por el otro lado. Pero están acostumbrados a hacerlo. O sea, lo que han pretendido hacer ahora en Trinidad, lo vienen haciendo en Santa Cruz de la Sierra. Pero se encontraron con alguien que les dio esa agüita de palta. Mm. Pero usted, estamos observando los destrozos de los vehículos se las agarraron con todos los autos, le metieron piedras, complicado. Por eso que cuando van a Montero pasa exactamente lo mismo. Igual los montereros son bravos. Entonces los corretean a piedras ah. Y ahí se arma todo esto. Porque hay gente que, que además no está en su sano juicio. Además Entonces reacciona mal. ¿Eh? Ahí están los vehículos de los taxistas que al final no tienen nada que ver en este escándalo, ¿No? No tiene absolutamente nada que ver. Hasta altas horas de la noche eh, eran los reclamos, y bueno, para tratar de ubicar a quienes hayan cometido todos estos desmanes. Ahí está, la policía tomaba detalle de las denuncias, se las agarraron con las motos, con lo que encontraron, hasta que, bueno, los otros guachos que estaban celebrando la victoria se juntaron a ver dónde están estos y los salieron a buscar. Ahí se acabó el vandalismo. Tremendo. A ver si no se hace una costumbre y ya en cada lugar que jueguen y pierdan. Es que ya es costumbre. Lo que pasa es que allí fue una cantidad impresionante porque Trinidad, usted sabe que la carretera está en la vuelta, claro. son cuatro horas y media, no cinco horas. Usted va igual a Montero es una hora, que los microbuses. Entonces la gente va. O sea, estos te pueden llevar tres mil 4... a Montero llevan cinco mil personas. Entonces, eh, a Trinidad han llevado la misma cantidad. Entonces, Pero esta es la cantidad enorme de gente que va a los estadios y provoca esto. Por ejemplo, cuando juegan en Sucre, no porque alcanza para un micro, ¿viste lo que van? Cuando vienen a La Paz, aquí igual, alcanza para un micro. Entonces, no tienen 3.000 o 4.000 que estarían dispuestos a salir a guerrerle a cualquiera, ¿no? ¿Telé? Ese es el tema. O sea, las ciudades cercanas es donde se van a provocar todo este tipo de desmanes, que espero que la policía esté eh, y, y cumpla. La labor fundamental, de que es de precautelar la propiedad pública, porque esto es público eso, ¿no? En el caso privado. de los vehículos privados, claro. ¿no? Que nada tienen que ver, además. Nada claro, tiene que ver, absolutamente nada que ver con, con todo esto que pasa. Pero, en fin, vamos ahora a cambiar de tema. Eh, esto de Wisterman ya está de castaño oscuro. Uy, la novela. Sí. ¿En qué anda Nos la novela? Lo dijimos el viernes a las 10 de la mañana que no había retorno al entrenamiento. Ya, y mandamos que lo habían apretado los futbolistas y todo. Bueno, vamos a recapitular un poco. Ya finalmente se hizo la denuncia que hace el PIPO, que lo apretaron para que vuelva al entrenamiento. Y después te cuento la historia, ¿no? Dale. El grupo ha tomado una decisión de, de no entrenar hasta que se nos cumpla con un, con un mes de sueldo, que es lo mínimo que pedimos para poder arrancar de la mejor manera. Hemos conversado con la dirigencia, no hemos llegado todavía a ningún, ningún acuerdo, así que esperemos que ellos hagan el esfuerzo que tengan que hacer porque es lo mínimo que es lo que le estamos pidiendo no estamos hablando de una locura de tres o cuatro o cinco seis o siete meses de sueldo sino le estamos pidiendo un mes de sueldo para poder partir ¿Qué y propuesta de estar todo, Pipo? no no no quiero hablar de eso no, de eso hablen ustedes con la dirigencia solamente lo, de comentar solamente lo que estamos pidiendo que es un mes de sueldo para poder arrancar de la mejor manera sabemos también que ya está por empezar el torneo somos conscientes de eso pero también las necesidades que tenemos como cada uno como seres humanos, creo que pesa también bastante en esta decisión. Nosotros somos profesionales, nos vamos a presentar nuestro lugar de trabajo todos los días, no solamente el lunes, nos vamos a presentar mañana y hasta que no nos cumplan. Sí, Gracias. ¿Por todo esto podrías pensar en cambiar tu futuro por todo lo que está pasando, esta incertidumbre en el club, tipo? Eh, siempre he tenido Ustedes más que nadie saben que hace poco me llegaron dos ofertas para dejar Wilterman, pero yo he dicho que no voy a irme de Wilterman, a no ser que me voten. Solamente queremos que nos entiendan a nosotros que lo, lo mínimo que estamos pidiendo como, no como futbolistas, sino como seres humanos, porque todos tenemos necesidades, hay que darle eh, de comer a nuestros hijos, hay compañeros que ya no tienen para comer. Y es una lástima lo que estamos viviendo el día de hoy, pero espero que la dirigencia haga el esfuerzo que tenga que hacer para... Para cumplir las obligaciones. Cada uno sabíamos a lo que veníamos y si estamos viniendo es por amor al club, eh, porque queremos estar y queremos sacarlo adelante. Estamos a tiempo, eso le decíamos a, a, los, a los compañeros y, al, y, al, y, al, y a los directivos, que estamos a tiempo de solucionar y, y bueno, salir adelante. ¿Cómo te pone ¿Cómo la ausencia de Serginho, el capitán? ¿Cómo te pone la ausencia de Serginho hoy en el vestuario? Eh, bueno, eh, se habló con Sergio, ojalá ojalá pueda... Recapacitar en su decisión, es una es, un, es parte importante dentro y fuera del campo de juego. Así que bueno, eh, al menos yo sé que, que no es al 100% su decisión, ojalá que pueda, que pueda estar con nosotros, que es muy importante. ¿Qué es lo que pide Sergio? Que le paguen. O sea, un sueldo, él como capitán está exigiendo para el plantel. Hay jugadores que le deben, los que menos le deben, le deben cinco meses. Entonces, ¿qué querían? Un sueldo. El, el jugador ese de Wisterman dice, nosotros queremos la institución. Está bien, si la quisieran jugaran gratis. No harían un contrato. Si la aman tanto, como dice que la aman. No, aquí es un contrato de trabajo de que los futbolistas cobran por defender al equipo de Wisterman. Punto. El amor, sacátelo. Es como alguna vez que yo hablé con un futbolista de diez tron y me dijo, mirá, que yo le di todo al club, momentito. Y los 3 millones que ganaste durante el tiempo que estuviste. Claro. A ver, o sea, no es que se lo hayas dado. Y le dije yo, te pagamos por eso. Claro, saca la cuenta, ¿cuánto te llevaste? ¿Eso fue gratis? No, porque se salió campeón, porque fue a la Copa, por esto, por el otro, por premio, por, por salario. Por eso se hizo todo eso, me parece correcto. Tú prestas su servicio y recibes a, cu a cuenta una paga. Aquí la paga se han olvidado de dárselas. Y aparentemente no, no va a haber. Claro, y Serginho, llegó el Morocho, había quedado, había arreglado con... Con el Jeschini le había dicho un sueldo. Jeschini dice: No, no hay problema, venite de, de, de Brasil, no pasa nada, ¿viste? Se vino el otro. Mm. Se presentó a la práctica, fue a buscarlo. Pagaron un sueldo, no tengo. ¿Cómo lo vas a tener? Pagaron la mitad, no tengo. ¿Cuánto tenés? Dos mil. Allá ah, está bien, dos mil. Pero lo que no preguntó Serginho es que era dos mil por nuca, ¿viste? No, era 2.000 para repartir entre todos, salía como 80 dólares más o menos. <risa> entonces Por eso Serginho se calentó y yo me voy, dijo. El día que este tenga plata, porque nos llame? Y lo que dice el Pipo tiene razón, porque si ellos no se presentan a entrenar, recordemos que tiene un genio ahí para hacer el lío, ya, entonces al no presentarse al trabajo los puede demandar y dejar nulo el contrato. Ah. Claro, no te presentas a trabajar, perdés todos los beneficios y es se de. Como en cualquier trabajo normal. Como en cualquier trabajo. Uh -huh. La pasa es que estos ganan mucho, pero es distinto, problema de ellos. Entonces, eh, por eso es que ellos van a ir a la práctica, pero no van a entrenar. O sea, se presentan, como te va, buen día, saludan, firman la planilla, pero no entran a la cancha. Porque es un problema económico. Entonces Espérame. Es muy complicado. Ahora, eh, todo el, el directorio, diríamos, o el staff de pero ¿sigue todavía ahí vigente la directiva? Sí, creo que están los dos hermanos y una amiga que ellos tienen. Y esos son los que están, pero después no, no hay nadie. Eh, y, y ya la gente ya fue a su casa, lo increpó al departamento. Porque el tipo había subido los jugadores al, a la terraza de su apartamento y ahí se sacaba foto con ellos. Ah, a los dos refuerzos, ¿no? Claro. Entonces está prohibido ahora utilizar el, el edificio para esos fines. Ah, le prohibieron. Claro, le han prohibido. Es más, le han pedido, por favor, que, que se vaya los del edificio. ¿Por qué? Porque los cohetes, los petardos no dejan, no se sabe, hay gente fuera de, del, del edificio que por esperarlo a él no se sabe quién están. Se dice que hay algunos hurcas que lo andan buscando y no para saludarlo. Ah, Entonces, todo esto te genera un clima de intranquilidad a los que viven en el edificio. Claro, a los vecinos. Claro. Ahora, ¿debe andar con los siete guardaespaldas todo el tiempo o no? Sí, no, parecía un conjunto musical. <risa> me faltó que hubiera llevado un par de minas, nomás con un pantalón. La, ahí ahí el, está la, la foto. La alfombra ¿no? roja le, todavía le pusieron sí, acá. La alfombra roja. O sea, a mí me parece una ridiculez. Pero bueno, allá él, Mira vos. ¿Eh? Lo estaban esperando los burka ahí a la vuelta. O sea, pero no hay un mango para pagarle a los futbolistas. Y ahí yo creo que esos guachos, por menos de 200 dólares, no han ido a acompañar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí sí, hay por lo menos seis. se gastó mil dólares allí. Por eso que le quedaron dos nomás, dijo. Tengo dos mil, dijo. Ah, claro. Los otros mil los gastó. En... Claro. Ahora Borugas. tiene que pagar la luz del complejo porque ya no tienen luz. Deben doce mil bolivianos. La de Al -A con todas las, las luces y deben del edificio también. Le van a cortar la luz. Ah, no. Sí, está muy complicado. Muy, muy, muy complicado. ¿Estaremos frente ya a las últimas horas del, del equipo? No, pero este es este como gato, cae parado. Ahora yo no sé qué está. Ahora, la última del abogado. Ha salido a decir que no le pueden quitar los puntos mientras no empiece el campeonato. Algo que dijimos aquí. O sea, no se puede saber si no ha empezado el campeonato. Porque parte el campeonato en la primera fecha, por eso ellos no querían que parta. La primera fecha, sea cual resultado que tiene, si gana tres va a tener menos tres. Si pierde, va a tener menos seis. Allí vamos a ver la tabla de valoración. Están reclamando ahora que no le pueden restar puntos si no empieza el campeonato. Eh, los artificios de, de... ¿Te acuerdas que lo dijimos aquí? Sí, ahora Esa. una pregunta. ¿De cuál de cuál los torneos van a ¿A cuál de los torneos le van a quitar puntos? El primero que empieza. Del de los miércoles. ¿Y el del fin de semana no no intacto o con.? Claro, no, no le van a quitar punto ahí. Ah. Pues es otro torneo. Además ese empieza después. Este empieza primero. Ya. Es una buena pregunta. Pero yo me imagino que es del primer torneo. El de los miércoles. El de los. No, de los domingos. Ah, el de los Sábado y domingo. Semana. Entonces, eh, allí va a va, va andar la vaina. Hay que esperar todavía, ¿no? Pero claro. ahora se están. Tratando de decir que, que eso no es, que están yendo allí, que están yendo acá. Toda esa plata que gastan, ¿por qué no la pagan? Paguen la luz, paguen los criatólogos, paguen a los administrativos. Hay tanta gente que, que no le pagan sueldo, ¿no? Se pagan entre el ellos. Hay que esperar ahora a ver qué pasa hasta más tarde. Vamos a ver si los gurkas van a seguir insistiendo. Bueno, los que no están de acuerdo con los gurcas porque se lo siguen alcahueteando, eh, van a ir a, a, a ver qué, qué es lo que pasa. Bien. entonces a las 13.30 estaremos atentos hoy y a las mañana. 21 horas seguro más novedades. Sí, no, esta noche ya, ojalá que ya se vaya, ¿no? ¿Y será que hoy se va? Veremos. Veremos mañana ah. alrededor de las 10 si hay novedades en torno a Wilterman. Claro, si yo fuera divino no estaría sentado aquí <risa> con usted, ¿no? Gracias, don Juan. A pesar que la divina se equivocó con el que le iba a ganar el mismo mundo, ¿no? Sí. O salió Creo a la norteamericana. Sí. Ah, bueno. Iba a salir la mexicana. Billetera la matagalán. Colombiana, la colombiana estaba muy guapa. La, la portuguesa vez. me gustaba más a mí. ¿Cuál le gustaba a usted? ¿Usted no, no mira no, esas cosas? No, no vi. La verdad que no vi. ¿No consume ese tipo de cosas? No. ¿Lo vio a la dueña que compró? Qué bozarrón que tiene la mina esa, ¿no? No, no. Uh. no Supe que, hasta, que don, hasta Donald Trump me quedé cuando era dueño del Miss Universo. Él se a... lo vendió a la chica ese tiempo. Ah, me desenchufé ya después. Me voy a actualizar. Próximo Miss Mundo dice que van a participar eh, mujeres casadas. No hay problema. Ah, bien. Me parece muy bien. Hay un movimiento LGTB, se llama, ¿no? Eh? Sí. Eh, y la señora esta viene de por ahí. Ah, bien. Por eso que te digo, fisonomía de dama, pero empezó a hablar y, ¿no? <risa> Está como para traer aquí, que lo acompaña a usted. Te imaginas. Bueno. Montaño, ¿qué tienes para la próxima? Así más o <risa> menos. Bien Juan, por entonces mañana 10. alrededor de las 10 como siempre, como siempre. Y a las 13 con 30 por supuesto el Deportivo y a las 21 y, y el próximo mes de febrero arrancamos con algo distinto Sí, vamos a tener ahí ¿Eh? una modificación en los horarios La vamos a romper Sí, venimos con todo en febrero Vamos a ser hincha de oriente, espero que no nos rompan a nosotros <risa> Bien, el tuvo Juan Pastén con toda la información deportiva